Pues sabes que ayer tuve que llamar a la policía porque unos ladrones robaron en mi casa y se llevaron hasta los vasos. ¿Y los detuvo? Sí, sí, los detuvo también.